Portaleando a la mañana en Portales Digital www.radioportales.cl Ya, estamos de vuelta. A ver si ahora podemos contactarnos con, con la Catita. Si es que, a ver, para los problemas de audio que teníamos por allá. Catita, ¿cómo estás? Buen día o buenas tardes por allá. A ver a ver si nos escucha la... no, no sé si nos escuchas Catita la tenemos ahí en, en pantalla en estos momentos pero no sé si no te podemos escuchar Katita. algo pasa con el audio no sé si activaste la, la pantalla la, la el micrófono en el zoom ¿Ah? O, o sacan el micrófono y lo escuchamos directo a ver si, si le sacan el micrófono y lo escuchamos directamente por el celular. A ver, que te llame por WhatsApp por último. Ah, okay. A ver. Ahí, ahí está conectando el audio, a ver. a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Conectando el audio, conectando el audio, no sé si lo activo ahí. Y ahora la, la vamos a tener con nosotros A, a la Catita Ahora debería pasar. Ay sí, ahí escuchamos algo, ¿no? ¡Catita! ¿Ahora sí? ¡Sí! ¡Te escuchamos, Catita! <risa> Pónmela ahí, ponle ahí Para yo verla Lo que pasa es que estamos lejos ah. <risa> Catita, micrófono para ti, para que nos cuentes lo que quieras Desde allá ¿Cómo estás? Súper bien, te escuchamos fuerte y claro, Catita ah, Vamos a tener que hablar un poco más fuerte Porque tejimos el micrófono, pero todavía estamos aquí Oye, mira, te vamos a mostrar un poquito de todo Porque estamos aquí con estas tremendas amigas Que están felices porque van a presentarse Película en Festival de Can Tenemos a Gabriela, presente, Camila, Camila, presenta aquí la película Allanamiento el día de mañana a las 12, así ya lo tenemos la entraditas, estamos muy contentas. Estamos, mira, te vamos a mostrar la vista porque estamos justo aquí eh, detrás de los yates. ¿Se ve? Mira qué bonito. Qué buena vista. Buena vista, buena vista. Así que aquí le vamos a entrevistar a Camila. Camila, cuéntanos un poquito más de la película que vas a presentar mañana. Hola, sí, mi nombre es Camila Rodó, soy productora del largometraje Allanamiento. Es un thriller policial de corrupción basado en un caso real de unos detectives que intentaron eliminar evidencia que los incriminaba de secuestro, narcotráfico y tortura. Madre mía, madre. ese es todo un tema. Exacto, sí. Está sí. emocionada de estar aquí en Cali. Muy emocionada, muy feliz, abrumada con todo lo que está pasando, pero muy contenta estar con Gaby eh, aquí en esta, en esta oportunidad. Gaby, cuéntanos un poquito más, tenemos que acercarnos porque como andamos Exacto. medio mal. <risa> <risa> Oye, cuéntanos un poquito, <risa> ¿qué se siente es que hasta aquí? No es la primera vez que nos ha venido bastante no, veces no sé. ya en toda escuela. Sí, estoy en versión 15 ya en Cali, así que bastante, bastante. Claro, y este año estamos presentando dentro de esa industria, eh, dentro del marché Ufé de Cannes. Que es, Cannes tiene festivales, también tiene un marché de que es el mercado digamos, uh -huh. donde se producen todos los negocios, bueno, valles, tiner, etcétera, para gente de venta, compradores. Y estamos de festivales, es un tipo de festivales de la industria latinoamericana, que tiene un showcase mañana a las 12, eh, donde presentan cuatro películas en progreso eh, que fueron parte de esa festivales el año el, el, el, el lado, y dentro de esas hay dos chilenas, Allanamiento, que está producida por Camila eh, que está y de geografía que es una chilena dirigida por Bernardo Bernay, y tenemos dos producciones: una argentina, que es la Barbarie, y otra, el regreso en, en Marte cuantos que es mexicana colombiana, y que también es producción de la chilena. Así que vamos a, a estar presentando mañana en el San Fico, Austria, los planes, así se llama como estos, estos showcase. Eh, cuatro de estos, de estos adelantos de estas películas eh, ante programadores, directores, agentes de venta y la de la Así que muy emocionadas porque es nuestra. El año pasado estuvimos, pero fue es online y ahora es presencial. Así que vamos a ver cómo, cómo sucede. Aparte, Chile tiene una presencia enorme este año acá con películas. ¿Cuántas películas se presentan? Porque hay varias películas que están en Sí, están en distintas secciones. Cuatro, o sea, hay un cortometraje que está en una de las secciones ah, oficiales está también la de Manuela Martelli la... De la... sí, 1976. está la de Patricio Guzmán que está en selección oficial pero una maestra parece que está fuera, fuera de, la de la competencia de... Sí. Sí. Y, y también está una coproducción, una coproducción chilena fue el país no, coproductor no sé. es... ¿sabes? la otra película chilena importante no, no, no, de las la cuatro que chilenas. No, no, no de Samuel, de no de los el de las chilenas que están en la selección oficial. Ah, con UCAN, con UCAN. Esa. Estos claro, son los de ABCP, la Asociación de la de Dirección que por producciones acá. Claro, porque para mucha gente que, que está escuchando aquí. Oh. Festival de Cannes no solamente son para películas en competición, también son películas para la venta, películas que se pueden vender, películas que se pueden comprar. Entonces, claro, vienen los expositores y vienen a decir cuáles son sus películas, cuáles son los temas. Entonces, también es un mercado, así como una pizza de, de cine. Exacto. Podríamos decir. Exacto. Nosotros estamos nosotras mañana venimos a vender. A intentarlo. <risa> bueno, hoy en día Chile tiene una gran popularidad. Hay gente que ha publicado con varios... Nominaciones a los Oscars, sí. eso también le da un auge también. ¿Y cuál ha sido el, la respuesta de.? Bien bonito le están, ah, el otro día fue ah, de sí. sí, sí. nuevo. Vamos a ir a mostrar más ratito para que lo vean. Sí. Mañana es a cuatro más, ¿no? de, sí. de la primera de Patricio segundos Bueno, y ahí nosotros también presentamos mañana a las dos. Entonces ahí vamos a saber bien qué es lo que está pasando, pero hasta ahora se, se siente bien, hay mucho interés. Sí. Aparte de una forma que se hace latinoamericana con Chile, acá de Chile sí hablaba, se trata como todas. Banfir es la película chilena ucraniana, francesa, polaca, que es de Quijote, de la productora chilena, y también ellos mismos están con otras que es las criaturas que se admiten bajo el sol. Así eh, sí, sí. Sí. Sí. Sí. Sí. O sea, sí, También ganó, o sea, como mejor cortometraje y todo, y ahora está en parte de la selección de la Semana de la arquitectura. Fuerte presencia chilena. Así te veo, así te veo. ¿Y también vas a presentar? <risa> Tenemos uno otra más Más cerquita, para que ya no, no... lo. Cuéntelo, cuéntelo, cuéntelo ahí para que nos escuche todo. ¿Qué es que va a presentar usted? No, el San Miguel Tucán. ¿Qué es? Amico, Zucán, ¿Sí? Que es la primera vez presencial que San Miguel Tucán está presente en el Manchego de Estamos muy contentos de estar acá. Oye, y bueno, y ahora vamos a, preguntar, vamos a contarle a, los, a nuestros auditores. Sí, sí, sí, Porque la Camila está súper contenta, tiene una sonrisa que no se la puede. Perfecto, primera vez están? segunda vez? Primera Venga, vez. Venga, la, la chingosa. Estoy ahí, alucinada. ¿Qué es lo que más te gusta? Mira, la toma frente en los yates. Todo, todo es así como abrumador, la cantidad de gente, eh, nada, la producción en realidad, ver cómo funciona un mercado y un festival así de grande ha sido... Como... ¿Tú, tú, tú, ¿tú, vez? La había venido. ¿no? hace Adiós. tiempo, pero, sí. ¿eh? pero es que, eh, bonito porque ahora se ve diferente, sobre todo que estamos después de post pandemia, si te raro, más que ya... <risas> sin tomaste la temperatura. Exacto. Aquí exacto, realmente no. la pandemia ya después... No, no existe, no existe. Sí, eso, El tema de la gente, de cuánta gente anda, de los vestidos, sí. es una cosa... Mira, impresionante. son, son las 5 de la tarde y aquí a las 5 de la tarde empieza la locura porque todos <risas> vienen de cal, vienen de... Vienen viene a la alfombra. Y, y algo, algo divertido, ¿eh? Van solo al cine, no hay ni palomita para ir a ver al cine. Oh, pelar oh, pelad. No hay también la playa, ¿sabes? se puede ver. Hay cine en la playa. Claro, eso me gustó. Eso está, está muy bueno. chicos, yo sé que ustedes tienen que ir a hacer otras cosas, pero es súper agradecida de que nos hayan acompañado en este programa. Muchas gracias a sí, Gracias por invitarnos. Y un reconocimiento igual, porque hace todo sola. Está increíble. estamos hablando. Felicitaciones. Chao. ¿Cómo estado, hijo mío? Cuéntame algo. No, oye. cuéntanos tú, Catita, ¿cómo, cómo ha estado todo por allá. Hemos visto tu fotografía en las redes sociales, ahí, al lado de los mira, artistas, mira, al lado de Tom Cruise. Cuéntanos, Catita. todo tan bonito. Y, y mira, vamos a mostrarte aquí un poquito. Eh, de, porque esto, esto es el cine, mira. Aquí es como te decía, lo del festival, que es como una especie de, de pizza donde los productores vienen a vender. ¿Esta ¿Sí? es eh, tu pregunta, lo de ayer? No, ah, por una locura, imagínate estar ahí en la van premier de Top Gun Maverick, no había una entrada, era súper difícil entrar, así que tuve mucha suerte de poder estar allí, Le hicieron una entrega de un premio, la Palma de Honor, y también hicieron un reconocimiento a sus 40 años de carrera cinematográfica, así que la gente aplaudía, estaba muy contento. había una seguridad Enorme, pero enorme. Oye, eh, de verdad que se nota que hay buena vibra, hay muy buen ánimo por allá, Carita. De hecho, como eh, lo, lo conversábamos acá con Mercedita, te dimos fotografía. Mercedita, aprovecha de saludar a saludar la, a la Carita que está ahí conectada con nosotros a través de la plataforma digital. pues. ¿eh? Pasándolo bien, pues lo, lo más que me alegra que yo la veo contenta, ya la veo feliz. Y, y los imposibles no existen, ¿me comprendes? Así que Katy y yo, como nos estamos comunicando constantemente, aquí leíto, maravilloso, pues contento y imagínate, estoy tomando desayuno y te veo en el mega, pues, después de, de, de todas las, las cosas que has podido experimentar en, en la noche de, de Premier bueno y como les comentaba esta hora esta hora más roja porque resulta de que todo el mundo está es la hora que llegan a la alfombra roja sí y bueno yo les digo ¿sí? porque yo, yo fui ayer a la alfombra roja y yo decía bueno llegué a la alfombra roja pero es pero, ¿sí? porque claro se ven bonitos se ven arreglados pero solo van al cine no, no hay ni y un cine normalito, con una pantalla normal, entonces la pues, es que sea una gran cosa. Pero de que les ponen glamour, hay mucho glamour, hay mucha magia, entonces saben vender bastante el producto. Uh -huh. Y ahora les queríamos un, algo bastante especial, porque aquí donde me encuentro es donde vienen la, a vender las películas. Usted ah, me dice si se ve bien. Muy importante. A ver. Sobre todo México ¿Eh? ahí, que promueve mucho las películas. Uh -huh. Entonces, eh, es bien entretenido porque aquí tienen todos los productores a vender sus películas. Y abajo están los países. Entonces, por ejemplo, está Argentina, está Chile, está España. Entonces, va, va por países. Entonces, uno va mirando, ¿ves? Y claro, entonces la idea es que la gente viene aquí, viene a ver las películas. Por ejemplo, aquí tienen reuniones y para las películas de dibujo animado, ¿ves? Ah, buenísimo. Aquí tienen para películas de acción. Después, por ejemplo, ayer estaba en México, dicen que de Brasil no iba a mirar, pero Brasil regala campiriña, así que hay que ir a, ah, a, la ah, tío, a la Está bueno eso. Mira, aquí están la, las películas gringas, así con harta acción, porque ellos son sin mira Estilo Marvel. Y eso muy... <ríe> película, ¿ves? ¿Ves? Así que eso es súper bueno, mira Leíto. La próxima vez te vas con la Katy para el no, próximo para el próximo año te vas con Katy para allá, ¿Ya porque te ya, ya, ya, plata ya. ya no no no porque ya tiene la ruta ya. No claro, sí. Si... No sí. Si lo... Muy bien ¿eh? y se ve muy bien de hecho el... desde allá donde está y, la la gatita, claro, ¿eh? La idea es que aquí las películas ya están hechas uh -huh. y ellos empiezan a mostrar, a mostrar las películas, las empiezan a vender. Ve, ahora se siente harto ruido porque hay mucho ajetreo, hay mucha gente. Mira. Uh -huh. Qué, qué Entonces, eh, ¿eh? por ejemplo, aquí vamos a ver de todo lo que es el stand de España. ¿Ves? Están visitando Bestia. Sí. Y aquí está el stand de España. ¿Ves? Es bastante grande. Aquí me encuentro con el stand de España. que son los más simpáticos. ¿eh? Los mexicanos <risa> les son los más simpáticos. <risa> Mira, aquí tenemos a nuestras amigas Maricar, ¿Cómo le va? Mira, aquí estamos directo de Chile. Hola, ¿qué tal? Sí. Buenas tardes. ¿Y sí, ha sido mi gran amiga, así que lo pasamos... Estamos ahí en el programa de redes, estamos pasando... de todo lo que se ve en España, que hay muchísimas películas que están en competencia. Por supuesto. Muchas gracias, Margarita. No sé, sí, claro, aquí como bien movidito, ¿no? Por afuera que hay menos veo, pero... era para mostrarles un poco de cómo es la industria. Porque no solamente eso nos vestidos bonito, la gente aquí... Viene a trabajar, viene a vender, viene a comprar. Entonces, cada país muestra lo suyo. Estos son de película, pero si uno baja, eh, tiene por países Y es bien interesante lo que es por país. Uh -huh. Oye, Catita, porque, ¿y, ¿y qué está promocionando ¿sí? Chile? ¿Qué? ¿Qué? promociona Chile allá en el festival? Claro, claro que sí. Mira, yo quiero ver esta que es de la, de la reina, porque esta uh -huh. me Así que, no, muy muy especial. Mira a ver si usted me acompaña, les voy a mostrar un poco más, porque así escuchamos Esta es la parte de la entrada, donde están todos. Cada uno tiene uno, unos colores de, de, de baches de prensa. Entonces, aquí ellos tienen la, la ribera, ¿ven? Mira. ¿eh? Uh -huh. Así que todos los, Aquí los días son bastante largos La gente se despierta muy temprano Ya a las 8 están todos en su puesto Ya tienen su creditación De hecho las películas empiezan a las 8 y media Entonces la gente llega como 7, 7 y media y ya a empezar Y termina muy tarde, a las 6 algunos cierran Pero la gente de la prensa Queda hasta como a las 11 Según que sea prensa gráfica O lo que sea prensa por ejemplo Prensa escrita. escrita, claro ¿Qué les parece? ¿De qué es movidito? No, súper bien, sí, porque pues, y sigue contentos? No, sacando, sacando fotos. Sí, tú graba todo, tú graba todo, todo no, cuenta todo, eh, de, de, detrás de Bambalina, queremos todo lo, el cotilleo, pero de, tomamos el mate claro. aquí de pleno, totalmente. Uh -huh. eh, Katy, aquí sí. estoy con los actores que de, la, de la obra de teatro de Los Arbolitos. Ah, ¿cómo les fue? Sí, pues aquí está, Eso, mira, estoy que... ni más ni menos, acuérdate, nuestro amigo, en este momento estoy con Nelson Castro, que es actor, y Rafael, ¿me entiendes? Partene, que es el músico, ¿ya? Y muy simpáticos ellos, y estamos eh, haciendo la promoción porque ellos el día sábado 21 de mayo van a tener una función, porque por suerte les ha ido bastante bien, ¿no es cierto, sí, chiquillos? ha ido bastante bien. Eh, Afortunadamente. Así sí. que, y después eh, van a tener, tienen otro teatro, que es el Teatro Alef ya en la cisterna, Metro, ¿cuál es el, el metro? El Parrón. El Parrón, así que chiquillos, eh, pueden saludar a la Katy que allá está. Hola, Hola Katy, Katy. Nos, seguimos, nos seguimos en Instagram creo. Sí. sí, de hecho tu mamá dijo positive diva y ahí me acordé que, te, que nos seguimos en Instagram, así que un gran abrazo, espero que estés claro. disfrutando. Sí, no, yo quiero dar las gracias a todos por su apoyo porque ha sido algo bien bonito, escuchar los comentarios, leerlo y significa bastante para uno porque igual uno se siente solito, pero la gente viene con buena onda, con mucha tranquilidad, con mucha disposición. Eh, muy educado, la gente de servicio también, para que nos ayuden de hecho, ayuden, atrás los vemos ahí el... ¿eh? sí, sí. Sí, claro. justo, justo pasaron ahí, Gatita la <ríe> Gatita o se da vuelta, mírate. sí entonces, eh, ha sido algo bastante bonito, yo creo que igual este año ha sido mucho mejor que el año pasado porque el año pasado estaba muy pandemia. afectado por la pandemia. sí, pues la pandemia impedía, o, exactamente yo, yo, como que quieren tirar la casa por la ventana, muy Pero bien. lo que más me da porque ayer fui a ver la gala y ¿Mm? claro, la gente mujeres se visten, pero espectacular y todo, son trajes muy complicados entonces, y después cuando uno entra uno dice, bueno, pero si al final solo venimos al cine, entonces es como arreglarse un montón, poner una alfombra roja para ir al cine, porque no es que sea una obra de teatro hay un show, no hay cóctel no hay, no hay comilona, no hay qué mala onda ese es re importante para la hoy ¿ya? Bueno. una botellita de agua oye Katita, te... claro te mandamos un abrazo tremendo, sigue reporteando y seguimos conversando contigo. Oye, a lo mejor mañana podrías comunicarte conmigo en el portaleando sí, con más tiempo, bocatita. Sí. sí. Claro que sí, Pero, mire, justamente mañana está el estreno de Chile, así que va a ser una buena oportunidad de contactarse porque van a estar varios directores y Chile está presentando varias películas, así que muy contento. Ya, pues, entonces mire su celular y nos coordinamos para mañana salir en este mismo horario, un poquito antes incluso.